En toda la etapa en que se produjo la Liga de los Pueblos Libres y la presencia de, de Artigas, el peso de la acción estuvo sobre la costa del Uruguay. Entonces la capital estuvo eh, donde estaban estos centros y aparte lejos del riesgo del poder porteño también, ¿sí? como sede de autoridades y demás. Pero estas, estas luchas que se producen internamente eh, y el predominio de Ramírez después sobre Artigas ponen el eje también en la cuestión de que el poder tenía que ser sacado del que había sido su centro ¿sí? que era Concepción del Uruguay entonces traerlo a la costa del Paraná era visto en varios sentidos una era esa neutralizar el, el foco de poder que se había generado en, en Concepción del Uruguay y por otro lado también tener un punto de defensa que realmente fuera la puerta de entrada a la provincia en relación con el avance del centralismo porteño. Esto exigía también en la relación con el resto de las provincias una especie de este, revalorización de la, de la ciudad.